una vez que ya hayan pasado las 10 o 12 horas, empezamos a hacer nuestro estofado. Empezamos como siempre pelando las verduras. Pelamos el pimiento, le quitamos la semilla. Pelamos los dientes de ajo, quitándole la piel. La cebolla, le quitamos la piel y la primera capa. por último pelamos el tomate y todas las verduras las vamos a dejar enteros ya que luego cuando estén, hecho, estén hechas las verduras vamos a batirla con la batidora esto como ya sabéis le va a dar sabor y textura a nuestro estofado ponemos en nuestra olla de cocción lenta las carillas todas las verduras el pimiento la cebolla el tomate los ajos una hoja de laurel y ponemos también el chorizo, la morcilla y la panceta. Añadimos el colorante alimenticio y también nuestro pimentón dulce, un poquito de sal y luego vamos a ponerle agua hasta cubrir las carillas ni más ni menos. Por último, mezclamos todos los ingredientes muy bien. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura baja durante 6 horas. 6 horas porque estas alubias son más pequeñitas, lo normal siempre es 7 horas, pero estarse más pequeñita con 6 es suficiente. Sacamos las verduras que hemos dejado enteras, el tomate, el pimiento, la cebolla, los ajo y todo lo vamos a batir muy bien con nuestra batidora hasta que quede un puré. Una vez que tengamos hecho este puré de verdura se lo añadimos de nuevo, lo mezclamos todo muy bien y probamos de sal.